y esta gestión que ha llevado adelante el Instituto Nacional de Vitivinicultura con la adquisición de un terreno para tener eh, departamentos para muchos de sus trabajadores. Lo que hizo el INB fue ceder un terreno al programa Procrear justamente para la construcción de más de 500 departamentos en Guaymallén. Hablamos con Martín Hinojosa, el titular del INB, y esto nos contaba. El INB contaba con un terreno que estaba sin uso de un total de nueve hectáreas, que llevaba muchos años sin utilizar, eh, hicimos la, la gestión, que en esto me ayudó la senadora Anabel Fernández a conseguir la gestión con el ministro Jorge Ferraresi en ese momento, donde le solicité al ministro la posibilidad de hacer en ese predio casas eh, bajo el programa Procrear. hecho Hoy, por suerte, ya hemos hecho el traspaso del terreno al Procrear, no solamente hemos hecho el traspaso, sino que las empresas que ganaron la adjudicación de la primera etapa eh, firmaron los contratos para empezar a edificar y vamos a hacer 526 casas eh, en el departamento de Guaymallén. La idea es que tengan prioridad los empleados el Instituto Nacional de Vitivinicultura, nos parecía lógico y de sentido común, ya que el predio es del instituto, pero seguramente muchísimos mendocinos van, van a poder acceder a, a su vivienda a través de este programa que es tan bueno, que es el Procrear, que te permite tener tu vivienda, que te permite a través de una cuota accesible lograrlo.